Y aquí estamos nosotros pendientes a lo que está pasando en América con las dictaduras. Porque ojo, está Venezuela, está Cuba, está Nicaragua, está Bolivia y ahora se le quiere unir a Argentina. Imagínense cómo se está calentando esto. Porque independientemente a que le pongamos un nombre y así... Como lo que está pasando en Argentina Que Argentina no habla de izquierdismo No habla de socialismo Pero está practicando lo mismo que están practicando ellos O sea, tenemos que ser muy claros Era el mismo ejemplo que alguna vez coloqué yo No se puede hablar de que cuando digo el profesor racista Tenemos que dejar de ser racistas Ya no vamos a llamar al negro y al blanco Porque eso es puro racismo Entonces vamos a colocarle azul Entonces azul oscuro y azul clarito La misma joda Estamos hablando del mismo negro y del mismo blanco Aquí no se trata de que le cambian el nombre, aquí se tratan es de ideales, por eso yo les decía en la noticia pasada, si los jóvenes quieren luchar y salir a las marchas, yo estoy totalmente de acuerdo, para que luchen por una educación, para que luchen por un bienestar, para que luchen por una economía, para que luchen por, por sus propios sueños, Ojo a lo que yo les dije una vez, si tú no luchas por tus propios sueños, mañana tendrás que trabajar y servir de empleado para los sueños de otro. Y eso es lo que yo digo, no sigan ideales porque los ideales no llevan a, a nada. Esto desafortunadamente cuando le venden a uno una idea, entonces resulta siguiendo uno una idea y después resulta siguiendo a un tipo y a un grupito. Como en el caso de, de Maduro En el caso de Fidel Castro En el caso de Ortega En el caso de Evo Que lo que pasa es que se vuelven dictaduras Donde ellos ya sencillamente se aferraron al puesto Y ahí sí se, se quedaron Que aquí hay algo que nos dice Carlos Andrés Pérez Y quiero que lo tengamos en cuenta Cuando el río suena, piedra lleva Recordando en el tiempo Carlos Andrés Pérez no fue ningún profeta Oígase bien Pero sí alertó lo que se venía De llegar al poder Hugo Chávez Eso fue una clara advertencia Vuelve. y Digo, cuando el río suena piedra lleva Andrés Pérez lo que hizo fue apelar a su experiencia personal y a sus dotes de estadista para advertir que estábamos al borde de caer por un abismo porque oígase bien hace más de 20 años cuando Carlos Andrés Pérez estaba en la presidencia y que vino el golpe y bueno todas esas cosas él anunciaba y él decía lo que podía pasar lo mismo que está pasando en este momento en, en Chile lo mismo que está pasando en Argentina lo mismo que pasó en Bolivia lo mismo que está pasando en Colombia que les dicen ojo, ojo a esos falsos ideales pero no, no es que toca ensayar a ver qué, yo les digo una cosa el que llegue un ladrón de derecha a robar arte un ejemplo, a que llegue un ladrón de izquierda a robar poquito para mí son iguales, ambos son ladrones, roben harto o roben poquito, pero nosotros no podemos seguir auspiciando esa clase de gente, quiero que nos adentremos bien en esta noticia porque esta noticia es muy importante pero antes de eso los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, le den like activen la campanita de notificaciones y comparta con todos tus amigos en las redes sociales, el expresidente se anticipa es a detallar todo cuanto ocurría en Venezuela, de llegar Hugo Chávez al poder tal como desgraciadamente ocurrió después de aquellas elecciones de diciembre de 1998. Simplemente dice lo que era lógico ¿Qué se puede esperar de alguien que había sido capaz de mal usar las armas de la república que le habían confiado como miembro de la Fuerza Armada Nacional en cuyas academias ojo, se había forjado una carrera esperando que honrara el juramento de rigor para los cadetes que escalan primero al rasgo de subtenientes Carlos Andrés Pérez es claro decir acá si él mal utilizó la confianza y las armas de la república para hacer lo que hizo es un tipo que no se le puede tener confianza. Carlos Andrés Pérez no fue clarividente, ni mucho menos un profeta. Simplemente era un hombre con los pies en la tierra, que vio sacudirse debajo del escritorio y de la silla presidencial de Miraflores mientras resistía los ataques feroces de unos militares sediciosos que intentaron asaltar el poder legalmente constituido. Recordemos la fecha del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. Eran unos golpistas con dispuestos a matar si era Hizo, mientras se saltaban a la torera la constitución nacional y las leyes vigentes era el papayazo perfecto de estos personajes que nada tenían de demócratas pero sí mucho de dictadores liquidarían la democracia en vez de perfeccionarla como demagogiamente lo prometieron y así ha quedado demostrado porque vuelvo y digo si hay algo que me contradiga lo que yo estoy diciendo con respecto a esos países que están por el suelo por culpa de los regímenes que me lo muestre y que ese salto al vacío lo daría una ciudadanía lo que pasó en Venezuela enseguecida por los que jugaban a la antipolítica encendiendo unos faros que solo les sirvieron para encandilar a un pueblo que ahora paga las consecuencias de semejante temeridad desafortunadamente como lo quieran llamar quieran o no quieran a Carlos Andrés Pérez este señor dijo lo que se vaticinaba y hoy por hoy la población de Venezuela lo está pagando. Carlos Andrés Pérez aseguró que Hugo Chávez fue redomado, mentiroso, que se aprovechó de la candidez de muchos y de las andancias de unos cuantos que jugaron con el diablo. Prometió a PDVSA mantenerla como lo era una gran transnacional petrolera, pues a la vista están las chatarras a lo que ha sido reducidas las refinerías. Carlos Andrés Pérez se refirió a Hugo Chávez. En entrevista como ese gran estafador. Prometió que negociaría. Ojo, eso fue la promesa de Hugo Chávez. Prometió que negociaría, negociaría la deuda externa. Para reducirla. Sabemos que el monto de esa deuda. No pasaba de 32 mil millones de dólares. Hasta el año 1998. Al día de hoy supera los 175 mil millones de dólares. Estamos hablando que esa cifra se subió cinco veces más después de haberse devorado más de un trillón de dólares solo por concepto de la renta petrolera. Le juró y le rejuró, recordemos esa cita, esa entrevista tan importante que le hizo Jaime Bailey. Él le juró y le rejuró a Jaime Bailey en una entrevista que no era socialista, que no sería autoritario que no haría un régimen de corte militarista y lo que vemos hoy es que ese señor es un mentiroso haciendo una reflexión clara es que una nación progresa cuando hay libertad óigase bien de ahí vendrán diversas formas de interpretarla todo se puede discutir menos los resultados que son objetivos pero sí pueden y deben ser interpretados para no volver a caer en los mismos errores del pasado Deberíamos preguntarnos qué modelo de país queremos Porque el que estemos entre los cinco primeros países del mundo Con mayor índice de inflación A la vez que la pobreza se incrementa a pasos agigantados No es precisamente un orgullo Y muéstrenme otra cosa, vuelvo y digo, muéstrenme otra cosa De Venezuela, muéstrenme otra cosa de, de Cuba Muéstrenme otra cosa de Nicaragua Arranquemos por ahí Tal y cual como lo vemos, patria y vida se ha convertido en el himno de las protestas populares en Cuba, una nación que nunca logró parir los resultados de que su gobierno populista, devenido en una dictadura decadente, parecido a la situación que actualmente vive Argentina, convertida por décadas de fracasos consecutivos en un país que prometía un futuro mejor que no termina por llegar. No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas, ya no gritemos patria o muerte, gritemos patria o vida y empezar a construir lo que soñamos, lo, lo que destruyeron con sus manos. La decadencia argentina es consecuencia directa del fracaso de quienes nos gobernaron y gobiernan. Por eso les digo, ojo, ya que están en elecciones, ojo, si piensan seguir votando por esos marrulleros, Cuba es una clara evidencia de las políticas inviables que empobrecieron un pueblo repleto de gente hermosa, pero gobernado por largos años de populismo servil, donde solo los que estaban cerca del poder podían gozar de una vida llena de privilegios mientras el pueblo pagaba y sigue pagando con sus miserias sufrimientos, miserias y sufrimientos los errores de sus gobernantes lo que se puede apreciar que Argentina desde hace largas décadas viene de mal en peor si bien no llegamos a la Cuba de Fidel Castro, caminar por el conurbano profundo nos acerca peligrosamente no es igual pero es algo parecido se les ha quitado todo hasta la dignidad Mientras quienes han decidido las políticas que los colocaron en ese lugar siguen viviendo sus vías de lujos estrafalarios solventados por el esfuerzo de los contribuyentes que pagan impuestos. Es claro que manejar poder es como manejar explosivos. El que no lo sabe hacer lo que termina es estallando todo hacia, a su alrededor. Mientras la política siga gobernando para ganar una elección cada dos años y no se tome en serio los problemas que siempre quedan relegados por la urgencia electoral... Seremos un país inviable en Argentina el sistema político es la causa del fracaso como modelo de país. Parecido a Cuba y parecido a Venezuela. Complicado para todos. Todos patas arriba. Combatir al capital fracasó. Al igual que fracasó el modelo cubano, el modelo venezolano, el modelo argentino. Si no nos ponemos de acuerdo en esto podremos seguir discutiendo por toda la vida. Mientras miramos cómo los pobres se siguen amontonando de a dos o más por día. Ustedes tienen las soluciones en la mano y en estos momentos que Venezuela se está revelando, que Cuba se está revelando, que Nicaragua se está revelando, que Bolivia se está revelando y que Argentina se quiere meter en, la, en el cuento, ustedes son los que deciden apoyamos o no apoyamos para que se salga esa basura que hoy por hoy gobierna estos países que se llama régimen, dictadura. Ahí les dejo esa, por, esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.